En este vídeo te traemos un nuevo airdrop de la mano de CoinMarketCap, en esta ocasión el proyecto se llama Top Goal. la verdad es que tiene bastante buena pinta, es un juego NFT metaverso con cartas de distintos jugadores de fútbol de ligas profesionales con los cuales los fans van a poder obtener todo tipo de recompensas y además van a poder disfrutar jugando a este juegazo. Está avalado por Binance y tienen otros partnerships realmente muy interesantes y esto nos da un indicador de que realmente este videojuego puede tener muchísimo potencial a futuro. Y en este vídeo te vamos a mostrar los pasos que debes seguir para poder llevarte uno de estos NFTs de forma totalmente gratuita gracias a CoinMarketCap. Lo primero que vas a necesitar es tener una cuenta registrada para ello necesitas únicamente un correo electrónico y una contraseña o también tienes otras dos opciones bastante interesantes para conectarte la más interesante de ellas es a través de Binance, ya que directamente todos los premios de airdrops, etcétera, que vayas recolectando dentro de CoinMarketCap se te van a asociar directamente a tus billeteras de Binance y automáticamente los vas a poder intercambiar por otra cripto, por dinero fiat como euros, dólares, etcétera, o por NFTs o por lo que tú prefieras. Por otro lado, también podrías conectarte a otra billetera como Metamask o WalletConnect. Muy sencillito para registrarse, tienes el enlace abajo en la descripción y si no tienes cuenta en Binance, te animo a que crees un una con nuestro enlace ya que actualmente tenemos dos promos muy interesantes la primera de ellas es ganar 25 dólares totalmente gratis por registrarte tienes que hacer tres sencillas acciones tenemos un vídeo que te lo explicamos por aquí arriba y de hecho las instrucciones las tienes también en la descripción del vídeo te las dejaré abajo también debes únicamente registrarte por esta acción te van a dar 5 dólares también verificar tu cuenta otros 5 dólares verificar el KIC y por realizar una compra de criptomonedas. También te van a dar los 15 restantes, un total de 25 dólares que te vas a llevar totalmente gratis. Esta promoción finaliza a finales de mes, si no recuerdo mal, así que te animo a que la aproveches porque es por tiempo limitado. De todos modos, tenemos otra muy buena promo en la cual te puedes llevar un iPhone 14 durante este fin de semana. Desde hoy día 8, estamos a sábado, hasta mañana 9 hasta las 12 de la noche. Te dejaré todas las instrucciones abajo en la descripción, pero básicamente debes tener una cuenta con la cual te puedes llevar los $25 dólares que te estábamos comentando y luego rellenar un formulario y seguir la cuenta de Binance España. Es una nueva cuenta que acaban de crear en Instagram, es por esto que están regalando este iPhone para aumentar de seguidores y para darse a conocer y también estarán regalando otros obsequios desde la propia página de Instagram, te animo a que lo sigas y tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Bien, una vez tengas creada tu cuenta en CoinMarketCap ya podrás ir a reclamar tu airdrop, para ello en el menú superior aquí dentro tenemos la opción de productos, en este menú tenemos Free Airdrops, clicamos en esta opción y automáticamente nos indica cuáles son los airdrops que están actualmente activos. Por cierto tenemos el de Age of God, el cual hicimos un vídeo hace unos días, todavía quedan tres días para poder participar y te dejamos el vídeo por aquí arriba. El que tenemos hoy es el de Top goal. para ello lo seleccionamos y aquí dentro nos va a dar toda la información acerca de cómo podemos reclamarlo. Recuerda que puedes cambiar el idioma en CoinMarketCap y ponerlo en el que tú prefieras, lo vamos a traducir directamente a español. Y aquí tienes toda la información, de momento nos quedan 29 días, 5 horas y 30 segundos para poder participar. Aquí tenemos todos los pasos que debemos seguir, son simplemente cuatro pasos muy sencillos. Y aquí tenemos este botón que nos indica únete a este airdrop, pulsamos en este botón y debemos ir siguiendo todas las indicaciones, la primera de ellas es agregar este proyecto a la watchlist, simplemente le damos al botón y automáticamente nos dirá que está listo, la segunda de ellas es seguir a Top Goal, el proyecto a la comunidad de CoinMarketCap en este caso le doy y me está diciendo que mi cuenta está baneada, no sé qué pasa con CoinMarketCap en el anterior airdrop, también tuve algún problema. Bien, no sé exactamente qué está pasando, pero bueno, en tu caso simplemente le das a seguir, automáticamente te dará el check verde y ya podrás seguir a la siguiente, que básicamente es seguir la comunidad de CoinMarketCap con. le das a listo nuevamente. Y a continuación te va a pedir que introduzcas tu billetera BNB Smart Chain, la PEP 20 Esta no debe ser de Binance o de cualquier otro exchange, debe ser de una billetera compatible, como por ejemplo Metamask u otras. Y a continuación debes clicar sobre acepto todos los términos y condiciones. Le das a unirse al airdrop y ya estarás participando. Van a regalar un total de 10.000 NFTs entre todos los participantes. Vamos a ver si solucionamos este punto número 2 para poder participar y a ver si también tenemos un poco de suerte y nos llevamos este premio. De momento hay 11.156 personas participando y todavía quedan 29 días para poder aprovecharlo. Te animo a que lo hagas ya que te puedes llevar uno de estos NFTs aunque no está garantizado al 100%, pero es una forma de llevarte un premio que podrás vender de forma totalmente gratis. De momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Recuerda que en nuestro canal de YouTube estamos subiendo muchísima información, prácticamente un vídeo al día y si te gustaría que habláramos sobre cualquier proyecto en el cual no encuentras información y te gustaría que hiciéramos un vídeo review, por favor déjalo abajo en la caja de comentarios. Al igual que si tienes cualquier tipo de duda, la puedes dejar abajo o en nuestro canal y grupo de Telegram. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, recuerda dejarte un buen like y suscribirte activando la campana de notificaciones y nos vemos pronto, chao chao.